¿Cómo estás? Mi nombre es Andrés Brusoni, y soy founder de SAMU.AI. Y donde venimos a ayudar acá es a que puedas entender qué pasa en tus videollamadas de venta. En aquellos equipos comerciales donde las ventas son digitales y gran parte de la venta se define en la videollamada, es muy normal que tengas herramientas que te permiten medir los mails que se envían, se reciben, los llamados telefónicos. Pero sabes que la videollamada es donde se define la venta. Y ese es el hueco que venimos a cubrir, a darte información de las videollamadas de venta y análisis para que puedas encontrar oportunidades de entrenamiento de tu equipo y también oportunidades de, para que las nuevas personas que ingresan a tu equipo vean lo que están haciendo los top performance en ciertos momentos específicos de la llamada. Bien, en concreto, ¿cómo funciona? Yo acá tengo la lista de las llamadas que estuve haciendo y puedo buscar, entre otros filtros que hay acá, lo que es la palabra, alguna palabra clave como dólar estaba hablando de precio, entonces me tira los momentos de las llamadas donde estoy hablando de dólares, ¿no? Por ejemplo, otro momento clave puede ser multa, no sé una palabra, hablé con alguien de una multa, y bueno, me lleva este momento de la call, cuando cliqueo, me lleva el momento que estoy hablando acá en este caso con de una multa. Entonces, cuando entra cada call, puedo analizar cómo fue el flujo de conversación. O sea, es decir, si sabes que si estás vendiendo, es normal que al principio quieras que el prospecto hable y te dé un diagnóstico. Bueno, entonces estas burbujitas te ayudan a entender quién habló y durante cuánto tiempo sostenido para entender rápido un diagnóstico de, de cada llamada. Pero no solo eso, sino que lo que tienes también es un transcript de texto para ver toda la conversación que se tuvo. y lo que son las estadísticas, en este caso, por ejemplo, el talk ratio, quién habló más, o cuáles fueron las preguntas que se hicieron. Bien, otro punto interesante del análisis es también entender de qué tema se habló más. Por ejemplo, nosotros ya definimos según ciertas palabras claves o frases cuáles son los temas que más son relevantes en las conversaciones de venta y ver cuánto se mencionó y si fue mencionado por el cliente o por el vendedor. O la vendedora. Y no solo eso, sino también cuando abrimos cualquiera de los, eh, de, de los tópicos, poder ir a los momentos de la llamada donde se nombró, en este caso, autoridad, como es el gerente de ventas. También puedes hacer comentarios para poder, en este caso yo, fíjate lo del diferencial y acá me contestó el vendedor con el tema del diferencial. Y lo otro es que tenemos una librería donde si quieres entrenar a las personas o quieren que los, las personas del equipo puedan saber qué llamadas eh, analizar o ver para seguir aprendiendo y tener una mejora continua. Por ejemplo, en este caso, yo pongo subí una de las llamadas a la librería y puse la nota que en el minuto 19 hay una muy buena pregunta de diagnóstico, cosa de que la persona vaya a la call la analice y pueda aprender. Bien, si te interesa conocer un poco más de la herramienta, te invito a que dejes tu correo y en ese caso pues, estamos en este momento en una fase de beta, pero con ese correo te puedes mandar una lista de espera para que cuando ampliemos un poco la cantidad de empresas que estamos contactando puedas estar en esa, en esa lista. Saludos.